My, my, my yeah. I'm yeah. Yeah. Un inicio y un final solo eso podrá pasar ya es mucho tiempo invertido la muerte me parará el temor lo perdí en el momento en que empecé a grabar, la ilusión de ser leyenda nunca se me va a acabar Un inicio y un final, solo eso podrá pasar, ya es mucho tiempo invertido, la muerte me parará el temor lo perdí en el momento en que empecé a grabar, la ilusión de ser se me va a acabar Un inicio y un final Solo esto podrá pasar Ya es mucho tiempo invertido La muerte me parará El temor lo perdí En el momento en que empecé a grabar La ilusión de ser leyenda Nunca se me va a acabar Cuando mi historia escribí El inicio es aquí No me pego Pues bueno es fácil No existir Muchas burlas sentí Mi temor exhibí aplastaron my feelings La vida es así Mi primer objetivo No es ferrari y una mansión Mi primer objetivo Hacer crecer mi pasión La obsesión ya se acabó Ya no existe, se esfumó La victoria no conozco Pero sé de su sabor Lamentablemente no tengo virtudes Es por eso que yo uso el autotune Siempre intento que mi voz no disimule Pero sé que dan intento, no, no pude Lamentablemente no tengo virtudes es por eso que yo uso el autotune Siempre intento que mi voz no disimule Pero se que dan intento, no, no pude Manejando variedad porque yo quiero No quiero que me igualen al basurero Tendré que hacerlo de este modo primero Pero más adelante de esto no quiero Obviamente no puedo crear algo nuevo Nací tarde para soñar hacer eso Igualmente en un futuro yo lo intento Pero ahora tengo que hacer mi dinero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 Sigue mano a mano, soy un dios contra titanes. Esta historia es conocida y ya conocen sus finales. Mucho tiempo en escribir, mucho tiempo en el grabar. Mucho tiempo haciendo nada, mucho tiempo en el llorar. No sé si este esfuerzo que hago es suficiente para ganar. A veces solo intentarlo no te asegurará nada. Un inicio y un final, solo eso podrá pasar. Ya es mucho tiempo invertido, la muerte me parará. El temor lo perdí en el momento en que empecé a grabar. La ilusión de ser leyenda nunca.